Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 75. La luz ha llegado. La luz ha llegado. Te has curado y puedes curar. La luz ha llegado. Te has salvado y puedes salvar. Estás en paz y llevas la paz Contigo, Donde quiera que vas Las tinieblas, el conflicto y la muerte han desaparecido La luz ha llegado Hoy celebramos el feliz desenlace de tu largo sueño de desastres Ya no habrá más sueños tenebrosos La luz ha llegado Hoy comienza la era de la luz para ti y para todos los demás es una nueva era de la que ha nacido un mundo nuevo y cuando el viejo pasó de largo no dejó rastro alguno sobre el nuevo hoy vemos un mundo diferente porque la luz ha llegado nuestros ejercicios de hoy serán ejercicios felices pues en ellos daremos gracias por la desaparición de lo viejo y el comienzo de lo nuevo. Ya no quedan sombras del pasado que puedan nublar nuestra vista y ocultar el mundo que el perdón nos ofrece. Hoy aceptaremos el nuevo mundo como lo que deseamos ver. Lo que anhelamos se nos concederá. Nuestra voluntad es ver la luz. La luz ha llegado. Dedicaremos nuestras sesiones de práctica más largas a ver el mundo que el perdón nos muestra. Eso y solo eso es lo que queremos ver. Nuestro único propósito hace que la consecución de nuestro objetivo sea inevitable. Hoy, el mundo real se alza jubiloso ante nosotros para que por fin lo podamos ver. Se nos concede la visión ahora que la luz ha llegado. No queremos ver hoy sobre el mundo la sombra del ego. Vemos la luz y en ella vemos el reflejo del cielo extenderse por todo el mundo. Comienza las sesiones de práctica más largas dándote a ti mismo las buenas nuevas de tu liberación, diciendo, La luz ha llegado, E Perdonado al mundo. No te entretengas hoy en el pasado. Mantén tu mente completamente receptiva, libre de todas las ideas del pasado y de todo concepto que hayas inventado. Hoy has perdonado al mundo. Puedes contemplarlo ahora como si nunca antes lo hubieses visto. Todavía no sabes qué aspecto tiene. Simplemente estás esperando a que se te muestre. Mientras esperas, repite varias veces lentamente y con absoluta paciencia. La luz ha llegado. He perdonado al mundo. Date cuenta de que tu perdón te hace acreedor a la visión. Entiende que el Espíritu Santo jamás deja de darles el don de la visión a los que perdonan. Confía en que Él no dejará de dártelo a ti ahora. Has perdonado al mundo. El Espíritu Santo estará contigo mientras observas y esperas. Él te mostrará lo que la verdadera visión ve. Esa es su voluntad. Y tú te has unido a Él. Espéralo pacientemente. Él estará allí. La luz ha llegado, has perdonado al mundo. Dile que sabes que no puedes fracasar en tu empeño, porque confías en Él. Y dite a ti mismo que esperas lleno de certeza poder contemplar el mundo que Él te ha prometido. De ahora en adelante verás de otra manera. La luz ha llegado hoy y verás al mundo que se te ha prometido desde los orígenes del tiempo, en el cual el fin del tiempo está garantizado. Las sesiones de práctica más cortas serán asimismo jubilosos recordatorios de tu liberación. Recuérdate a ti mismo cada cuarto de hora aproximadamente que hoy es un día de una celebración especial. Da gracias por la misericordia y el amor de Dios. Regocíjate de que el perdón tenga el poder de sanar completamente tu vista. Confía en que este día será un nuevo comienzo. Sin las tinieblas del pasado sobre tus ojos, hoy no fallarás en poder ver y tu acogida a lo que veas será tal que felizmente extenderás el día de hoy para siempre. Di entonces, la luz ha llegado, he perdonado al mundo. Si te asaltase la tentación, dile a quien quiera que parezca estarte llevando nuevamente a las tinieblas lo siguiente, la luz ha llegado, te he perdonado. Dedicamos este día a la serenidad en la que Dios quiere que estés. Manténla en la conciencia que tienes de ti mismo y contémplala en todas partes hoy, según celebramos el comienzo de tu visión y del panorama que ofrece el mundo real, el cual ha venido a reemplazar al mundo que no habías perdonado y que pensabas que era real. Y David nos dice, La luz ha llegado. Así que hoy nos sumergimos en la luz de nuestro interior. Se nos dijo en la sección 3 del capítulo 10, en el texto, que ya es hora de dejar de adorar al Dios de la enfermedad. Ya no es tiempo de seguir poniendo ídolos delante del Señor tu Dios. No pondremos imágenes esculpidas delante del Señor nuestro Dios. Cuando parecemos odiar, solo estamos odiando lo que creemos que somos. Sin embargo, no somos el ego. El ego no nos hizo. El mundo no nos hizo. No somos hijos de padres terrenales. Somos el santo hijo de Dios. Somos espíritu, creado por Dios en espíritu. Como espíritu, por siempre amor, amando, extendiendo. El Cristo es eterno. El Cristo nunca entró en la carne. La eternidad nunca entra en el tiempo. Es imposible espiritualizar la materia. Es imposible espiritualizar espiritualizar el tiempo lineal no hay nada espiritual acerca del pasado o del futuro ahora vemos que los ídolos no son nada no hay ninguna imagen a la que adorar que pueda ocupar el lugar de amar al creador espíritu eterno no se puede negar el poder de sanar porque el Espíritu Santo se lo ha dado a la mente dormida. No tengas miedo de este poder. Es tu salvación. El Consolador ha llegado. El Hijo de Dios nunca puede estar enfermo. La luz ha llegado. He perdonado al mundo. La luz ha llegado. Soy invulnerable. La luz ha llegado. No hay más idolatría. La luz ha llegado. Me veo como el Cristo que hay en mí. Hijo de un creador amado. Amor perfecto. Perfecta felicidad y dicha. Nos recocijamos con Jesús, que nos ha mostrado el camino, despertando del sueño de separación y muerte. Prestamos atención a las palabras de Cristo en nuestra lección de hoy. Hoy celebramos el feliz desenlace de tu largo sueño de desastres. Ya no habrá más sueños tenebrosos. La luz